Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. De la cara. No, papi, un... Nosotros no somos delincuentes ni nada. No somos delincuentes ni quemamos esa mierda. ¡Pero decirle que ella no puede... sí, pero... piedra! ¡No piedra! ¡No tiren piedra! ¡No tires piedra! ¡No que están ¡No tires piedra! ¡No tú. ¡No tú! ¡No piedra! ¡No piedra! ¡No ¡No! ¡